También en colaboración con la editorial Aranzadia, han convocado el primer concurso Ampier sobre riesgo regulatorio en las energías renovables, con el objetivo de contribuir a identificar las causas que han originado el riesgo regulatorio en el sector renovable y de esta manera colaborar en su erradicación para alcanzar un marco legal estable y fomentar las inversiones en un sector con un elevado potencial de crecimiento. En Ampier hemos decidido apostar absolutamente con todas nuestras fuerzas, por la creación de nuevos hilos doctrinarios, tanto con la presentación del libro que hemos hecho hoy, como con el concurso académico para juristas y economistas, eh, que, se, que sin duda esperemos que sea una referencia anual en la cual puedan aportarse nuevas ideas para resolver un dramático problema del que los productores fotovoltaicos no tenemos culpa. El primer concurso Ampier sobre riesgo regulatorio en las energías renovables incentiva e impulsa el desarrollo de líneas investigadoras de excelencia en diferentes disciplinas jurídicas, económicas y sociales. Podrán optar a los premios cualquier investigador o investigadora del ámbito del derecho o la economía no mayor de 45 años, a la presentación de la obra, que presente un trabajo inédito sobre la cuestión a partir de 4 de mayo de 2015 y hasta el 24 de julio de 2015 inclusive.